En medio de una situación económica terrible, con el pechazo, usted mandarlo a la calle. Yo creo que eso es sumamente delicado, que deben eh, prestarle sumamente atención. Debe de buscárselo una forma de que la crisis no se basamente solamente en préstamos, porque este país va a llegar un momento en que lo vamos a perder, en que lo vamos a perder. Buenas gigantes. Cuéntame, Omar... ¡Sí! es el, el que el gobierno tiene que ponerse la pila y todos esos tipos que se han llevado todo su dinero, que recogieron, mal ha habido. ¡Sí! Yo te miento cinco gente que con esos cinco se resuelve problemas que ellos creen que no quieren tomar la decisión. ¡Ah! hermano Danilo es multimillonario, el hermano Danilo. Es que un simple maidero. Ese que tú mencionaste, Santiago, que hizo la residencia, es súper millonario. ¡Sí! macho tiene tres mil millones que tiene dos mil! Y así... Se van recogiendo y se ponen por lo Pero que yo creo que yo no, yo no he visto nada positivo. O todavía sea, es que, hay algo por ahí que viene ahora, es el tema que viene. Así es, pero, ¿no? es, pero es, no que, es, que, a es que esta gente del PRM también son malos. Mira, hoy recibí yo dos periodistas casi llorando. A mí no me gusta hablar de estos temas porque son cosas de carácter personal. Pero dos periodistas que son del PRM. Señores, ellos no han cambiado un periodista ni un comunicador de los PLDistas que están ahí y han dejado a esa gente. ¡Qué ruin son estos dirigentes del PRM de aquí de Macorís! Oye, a los periodistas, mire pobre Baiga Lima, que hasta enfermo está, aunque Baiga Lima tiene un hermano que es rico. Pero Baiga Lima que ha sido un PRDista. Oye, coño, y lo tienen ahí y tienen todos esos PLDistas en los mismos cargos. ¡Qué malos son estos PRMistas de Macorís! Todos son malos Todos, no se puede sacar uno Oye, todos los periodistas del PLD Que le hacían cosas Me decían esos dos periodistas hoy Dicho va, pero yo hice campaña por este partido Y tienen los mismos periodistas PLDistas ahí En todos los cargos Oye, saliéndosele la lágrima Dos periodistas hoy a mí Digo yo, coño, pero qué ruin Y qué malos son estos tipos Qué malos son Porque no duran más de cuatro años cuando llega al poder, por eso no pasan de cuatro años. Buenas tardes. Sebalo, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Qué placer? ¿Cómo está eso? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Eres, eh, nomás, yo viendo ese programa suyo, que yo, yo, yo no me pierdo eso, yo no me pierdo eso, yo no me pierdo ese programa. Gracias. Cuando gracias. usted termina, cuando usted termina, que van a decir que yo soy una vez pongo elegido que esos son los dos programas que yo veo. Ah usted vio la ¿Me? casa que presentó anoche ah, y qué estaba. Ah, ah, no, claro, Mario más eso. Usted termina, mira, a ver, yo pongo debido porque le de aquí empezar a la, a las a las la siete. Sí, a las siete está. Me, sí. me, no, don Omar yo yo lo que digo es lo siguiente, don no, Omar Mérenme, eh, los gobiernos tienen que dejar una costumbre que hace hace muchos años que, que está molestando a este país y los dominicanos la mayoría se han acostumbrado a eso y es aldao. Sí, sí. Eh, don, eh, don, eh, don Omar, yo estoy de acuerdo de que hay mucha gente que necesita, donar pero aquí lo que tiene el gobierno que poner es bajar, bajar la gasolina, bajarle la tarifa eléctrica a la gente, bajar la comida, bajar la, la, eh, todo, y, y, y dejar esa buena bebao. Que aquí, eh, don Omar, oigan, aquí... La, eh, las únicas gente que no están trabajando son en el área del turismo. Pero aquí todas las empresas están abiertas. Sí, aquí sí. todo el mundo está trabajando. Eso es verdad. Aquí lo, aquí lo que hay que bajar es la comida y, y la energía, eh, factura de teléfono a la gente y, y, y de gente van a estar dando. Eso Me es de estar verdad. Usted tiene toda la razón. Por cierto, Porque no... el, problema es, el problema de mamás es que eh, la, la, el hambre no se va a acabar y, y la gente todo el mundo quiere que le den. Así mismo es, así, así Eso mismo es, lo que es, yo es, creo. es que han dañado gracias. al pueblo, gracias a usted y saludo a la gente de la terrena, la terrena en acción, buenas noches por aquí. Buenas noches señor Omar. ¿Y usted, cómo está? Qué placer. Todo bien hermano, ¿y usted y la familia cómo está? Hasta ahora todo bien, hasta ahora todo bien, gracias. Pero bueno Omar, referirme a dos temas brevemente por el tiempo. He eh, acertaron sus comentarios sobre los comunicadores que, que han luchado por mucho tiempo por el PRM y están despegados, Omar, gente que Oiga, trabajaron. Uno solo no han quitado del PLD. Yo estaba inocente, eso fue hoy, ya, los Omar, comunicadores poche. llorando. Un solo comunicador de los PLDistas no han quitado a esa gente. Oye qué malos son. Dios mío Omar, pero qué malos son, qué malo, 20... qué malos son. Omar, el 24 viene ahí. Claro. Por eso y... no pasan de cuatro años un solo comunicador. lo que se pasaba Gabe y Baiga Lima. Por ese PRM. No, pero sí, yo... eh, hermano, y otra cosa. Referente eh, a, a, a este muchacho que mataron, que, que mató a los cinco integrantes de la familia en ajá, Santo Domingo. Ajá. ¿Cómo demonios, es que los derechos humanos van a estar defendiendo a ese criminal? En cambio, no. No sacan la cara por la gente que, que la policía maltrata cuando presentó que le que Usted no te ese caso en Santiago de joven que, que el policía sí, le dio sí, un trampón. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, Diablo, madre. Esta gente, Dios mío. Otra cosa es que Luis Abinader debe de prestarle atención. No están subiendo el gas, el gas ya va casi para 120 pesos, el galón. Que no se juegue con eso. El gas subió hoy todo combustible a precio que yo pensé que este hombre... Poqueíto okay, Viso no lo hago muchísimo disparate. Buenas tardes. Buenas noches Omar. Buenas noches, un placer. Adelante. Omar, sí. yo, sí, yo siempre veo tu programa y no me acostumbro a llamar al programa, pero tu programa yo siempre lo veo y te estoy llamando para hacer una denuncia. ahí. Ah no, cuando tú quieras, adelante. Mira Omar... Ese asunto del 911, eso no funciona aquí en Macorís. Sí, ya se ha denunciado, es verdad, no, no está funcionando. Eso es verdad. Mire, mire a, ayer, precisamente ayer, se estaba muriendo un señor ahí en, en el Palacio de Justicia. Y nos cansamos de llamar al 911 y se murió el hombre. Se murió. Lo, lo, lo, lo tuvimos que llevar en otro vehículo y hasta se nos murió el hombre ahí. No, eso no funciona, es un desastre, eso es verdad lo que tú dices, es un desastre. Eso, Eso tiene que dejar, que, de, que dejar los bomberos como estaban haciendo ese, ese tipo de trabajo. Eso no funciona. Eso no funciona, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, porque déjame decirte, ya me han hecho la denuncia que le ha pasado lo mismo que ese señor. Es un desastre esa vaina. Señor, aquí no funciona nada en este país. ¿Qué es lo que está pasando con este país, Dios mío? Buenas noches. buena buena adelante. Omar. Sí. Sí. Está bien, a ver, lo único que le a ver, a Camilo cómo fue no ver, me ver, no a ver, a ver, a ver, a no a a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, buena noche por Buenas Buena. por aquí. Buena. Buena. Buena. Sí, adelante. Buena. Sí. De sí. eh, Samaná, ah, ¿cómo está Samaná? Qué placer. Adelante, ay, Samaná, también. ¿Cómo, ¿Cómo dice? tu, programa, tu Ah, gracias, gracias. Sa Samaná está presente Pero, aquí sí, siempre. Un placer. Siempre. Un placer. Sí. Óyeme, te escucho. Mira, escucho yo soy joven y me he quemado en esta política mal y no es justo que tanto nosotros trabajando en esta política esa manada también se esa manada lo ha traicionado ustedes también sí me traicionaron ay dios santo porque son malos ay, donde quiera pues esta gente está fallándole a, a, a, a los PRMistas. oigan ustedes qué cosa Gracias, amor. Gracias. Y un saludo a Samaná. Tenemos aquí otra llamada. Buenas tardes. Buena. Adelante. Mira, respeto el joven que llamó. De Muchacho muere para hacer justicia, estaba en una audiencia. ¿Estaba en una audiencia? Es testigo de un... Sí, él es testigo de un caso, era testigo de un caso. ¡Oh! ¿Y, y, y, ¿y no llegó nunca a 9-11? Preso a 20 años. ¿Y, y, y no llegó nunca a 9-11? Entonces él estaba de testigo de la audiencia. ¡Oh! ¡Ay, carajo! Entonces le, le dio como un infarto y... Y tú sabes más que yo trabajo en Telenor, yo soy reportero, yo trabajo en Telenor. Sí, sí, sí, Willy. Yo soy Willy, tú Willy, me conoces. Yo gozo. sé, Willy, yo sé. Entonces, hombre, yo estaba ahí. Entonces, yo mismo. Yo me iba a ver hoy. Willy, lo que pasa. Y... Es... Ah, mira, lo dijeron dame un placer a Sisto Gavín, el profesor Sisto Gavín, líder indiscutible de los profesores. Buenas, Sisto, hermano. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Bien? Yo estoy bien y escuchando de a ti mejor. esta llamada. Me pones de otro sí, lado a mí. Sí, <ríe> sí, Cuéntame, mi casa, hermano. ¿Y tú ¿En este año de la famosa reunión? Ves? Ahí? No, yo fui, pero tú sabes que como tenía que venir al programa, Chu vino como medio tarde. No, no he podido saber nada. ¿Tú tienes información? No, estoy llegando de San Francisco, de la capital ahora. Saber. Parece que empezó mucho después de la hora que habían acordado porque yo estuve cruzando, porque si, si él venía con tiempo yo me metía a ver alguna de las incidencias, pero no, Muy tuve bien. que salir, tuve que salir porque el hombre llegó medio tarde, Chubasque que sí, no tengo información, me hubiera gustado ver qué va eso, vi una declaración de Raúl Monegro que dijo que la salida de general Cena Roja es innegociable que ellos no van solamente acatan el paro si se llevan en general inmediatamente, ¿tú sabes? Sí, sí, correcto. Sí, vi, insisto, y después voy a querer una intervención tuya, me gustó sí. mucho respecto al texto del sexto curso que lo quieren ideologizar con una política anticomunista. Claro, claro. Así es, yo publiqué un asunto ahí. Sí, lo nacional, vi, lo vi, lo vi. Después voy a querer que tú vengas al programa para que tratemos ese tema y otro más, de cómo ha venido el año escolar, las consideraciones que ustedes tienen, si va a ser un fracaso, si va a ser un éxito, qué perspectiva ustedes le ven. Yo creo que esta semana debemos hacer un programa, esta semana que viene. Pero claro que sí, claro que sí. oh, Claro que sí, déjame, voy a agendar el día. Agéndalo y tú me, me tiras y tú me dices qué día te conviene. Te digo de una vez. Correcto, Correcto sí. Por... Cualquier información, entonces, me, me llama, eh, lo que sea. Entonces, Omar. Eh, sí. Lo de... Eh, te, te llamo ahorita, déjame. Llámame ahorita, manejar, lo de mañana eh, va eh, o no. No, no, muchacho. Hay, no, jueves, viernes y sábado en una reunión en la capital. Anda, pa' el carajo. Porque es que, la, es que hay uno, una comisión... De... Pues te va a coger diciembre y hay 24 en reuniones. bueno pues que yo Ay, veo. No. Tienes que Ay, cogerte no. tu momento para ti. ¿Oíste? Bueno, eso, eso es verdad. Adiós, es verdad. pero tiene que coger tu momento, que imagínate tu reunión. Ya estamos en diciembre, hay que ir soltando la cosa. Dile a, esa, a esos dirigentes sindicalistas que también hay que coger un momento tranquilo. ¿Oíste? Correcto, correcto. correcto, correcto, sí, pues, correcto. Nos comunicamos de todas maneras. Gracias, hermano.